Muy buenos días, feliz año nuevo, martes 19 de julio de 2022, son las 14.09. Y eh, hoy, eh, con el calorazo que ha hecho estos días, voy a hacer un poquito menos, aún así está puesto el aire acondicionado, estaréis escuchando el, el ruido, vamos a hacer eh, lo de la copita de Ojen, pero en dos. ¿Qué es lo de la copita de Ojen? Es lo de... Una copita de Ojen, ¿vale? Que en inglés es... Eh, shave and haircut, two bits, Vale, que es lo mismo. Y es lo, la, el final muy típico de, la, de las canciones de, de Bluegrass. <coughs> bueno, aquí tengo otro episodio que lo pongo aquí la tarjeta para que la veáis arriba. Otro episodio en el que la, la, lo vemos en solo. un episodio que grabé ya hace un montón de, de años. Y hoy, pues se me antoja hacerlo, pero en dos. Entonces, lo que tenemos es una. Tenemos una especie de cosa melódica al principio Melódica estilo melódico me refiero Y acabamos con la copita de Ojen ¿Vale? Bueno, pues lo toco un par de veces primero Y ahora lo desmenuzamos Es muy sencillo y yo no creo que haga falta ni siquiera una tap Venga Creo que ya lo comentaba en el otro vídeo Pero lo, lo comento de nuevo Lo de la copita de Ogen, Eso es eh, más antiguo que, que anda para adelante y que caga en el campo Y lo decía mi abuelo eh, lo hacía mucho, una pista de Ogen, ¿vale? Y Ogen eh, es una, una localidad de, de Jaén que, donde elaboraban eh, un, un anisete, ¿vale? Un, un, un tipo de anís, un aguardiente, que en los años 30, 40, 50 y tal, estuvo bastante, bastante de, de moda y se ve, se bebía bastante. Y nada, eh, si tienen ustedes tiempo, pues pasen por Ogen y si encuentran una botellita de anís. De allí, pues o sea la trincáis ustedes, con cuidado con la resaca. Lo que hacemos es, <coughs> hacemos dos backward roll, esto estamos en el traste 10, estoy pisando la cuerda primera y la cuerda segunda en el traste 10. Ahora me voy a ir al traste 5 de la, de la segunda y al traste 7 de la, de la primera. Y hago, ataco con el índice la cuerda segunda, y esto es un forward, segunda, eh, primera, aire, y hago exactamente lo mismo, simplemente que ahora estoy pulsando el traste 4 perdón, de la segunda, ¿vale? mato con el acorde do, que lo no lo ponemos entero no hace falta que pulse el bajo, ¿vale? Es decir, solamente la cuerda primera en el segundo traste, cuerda segunda en el primero. Y ahora ya viene lo de lo, la copita de Ojen. es Dando un poquito de, de bending en la segunda cuerda, ¿vale? Ahí eh, quinta al aire, perdón, quinta al aire es un forward roll, quinta al aire, y estoy pulsando la segunda en el cuarto, la primera en el segundo, ¿vale? Eh, quinta, perdón, quinta tercera en el segundo traste y ahora al aire acordaros de este pequeño bending ¿vale? y ahora pulso la cuarta en el tercer traste y también pulso a la vez la segunda y la tercera al aire y ahora ya remato con el acorde do pero solamente las, las cuerdas graves, cuarta, eh, tercera y segunda en el primer traste, ¿vale? Perdón, sí. ¿Vale? Y ya está, fácil y divertente.